Hola, hola, buenos días. Aquí son comentando un día a la taberna. Y hoy volvemos con Total World War en Este va a ser nuestro capítulo número 39, si no me falla la memoria. Y estamos en plena reconstrucción de nuestro reino del Figo de las Tierras del Sur. Vamos a tratar de llegar lo más pronto posible a este ritual del defensor, que es el último que nos queda, que seguramente tendremos problemillas. Y. Mientras conseguimos los fragmentos de monolito para llegar hasta ahí. 24 por turno. Hay que recuperar la, la, la torre dorada. Opa. Que ha craseado. Vale. Hay que recuperar la torre dorada. Hay que recuperar los clavos del grado sol. Que dentro de poco lo conquistaremos de nuevo con este ejército. Dios. ¿Qué le está pasando? Va súper lento. Vale. Y, eh, nada, ponerse manos a la obra con el resto de, de ciudades Mientras tanto, pues eso, combatiremos contra los elfos oscuros Que vienen bastante cargados Así que, nada ¿Quién no se ha movido? ¿Quién falta por mover? Ahí, bueno, este hombrecillo No, vamos a ahorrar dinero Lo vamos a dejar ahí y ya está Resolver... Vale, saltamos notificación y fin de turno Perfecto, vale, que aquí era donde lo habíamos dejado a ver, ¿qué nos da de nuevas este nuevo turno? Eh... Vale, eso es. Rapidito, sin mostrarme nada. Que no nos ataquen, por favor. Que no nos ataquen. Solo pedimos eso. Solo pedimos eso. Es que en verdad, con llegar aquí a la Torre Dorada y hacernos fuertes aquí... Venga, pues nada. Ah, asedio. Se me cuida. Nada, que estén ahí entretenidos. Lo que haga falta y ya está. Uy, emboscador descubierto Malo, eh Malo, malo Eso no me gusta ¿Dónde estás? Vale Ah, bueno Están ahí en Coxotol. A mí no me agobia tampoco Lo van a querer pillar ellos Claros del aerosol Me lo quiero quedar yo, eh No puedo Me pego un tiro en el pie Oh, qué mal, qué mal, qué mal Que no podamos hacer lo nuestro es horroroso Vale, aquí Subimos de nivel al noble este ¿Qué tenemos? ¿Comercio? Pues comercio, dinerito Vale, bueno, ya estamos cada vez poco a poco más en positivo Aquí en Numas tenemos algo para construir vale, debería ser algo tocho, pero no puede ser Vale 3.200 una plaza que es que estamos fatal. Uh, la mina del oro no está mal, pero son 10.000, es que son, son ingresos desorbitados para la cantidad de oro que tenemos. O, o a la cantidad de oro a la que podemos acceder, así que poco vamos a poder hacer. Vale, como no tenemos aún el dinero suficiente, vamos a viajar con Inric. Vale, hacia el sur, nos lo traemos hacia aquí, que al fin y al cabo es lo que vamos a querer. Vale, este es nuestro otro ejército. De momento aquí está bien la torre negra, está bastante en positivo. Vamos a volver a la pirámide negra de Nagash. En menos 11, bueno, poco a poco. No vamos a construir nada, porque con... Es que 675 es gastarnos todo el dinero de, nuestra, de nuestras reservas, así que... Feo estará eso. Vale, con vagar construyendo esto aquí generamos ingresos. 30, es súper poco. Es súper poco. Vale, bueno, ahorraremos para meter el, el dinero en los clavos del Arbusol y hasta Yuatec. Aquí podemos construir alguna cosa más. ¿Alguna muralla podríamos construir? Eh, obvio que no, porque es al 3. Vale, ok. ¿Quién queda por moverse? Tú. Nos va a costar mucho asesinar. 700. Probabilidad de asesinar, 60%. Venga. Vale, bravo. Amortizado. Suficiente, me sirve. Vale, vamos a ponerle... Vale, inmortalidad ya la tiene. Es que el resto de detalles es... Vale, vamos a ponerle este por añadir, pero tampoco nos sirve de mucho. ¿Quién queda por moverse? Este hombre, pero tiene que entrar aquí. Vale, saltamos y siguiente, fin del turno. Vale, ok, avanzaremos. Es que los arqueros de la... de estos... Los del valle no me sale aún, pero... Uh, paz negociada. Paz negociada, vale. Ha comenzado el ritual. Pff, tendríamos que meter ahí dinero para interrumpir, pero está difícil. Vale. A ver, Hagraef. Vale, ok, no nos atacan. Hemos pasado turno y no nos han atacado. Perfecto, perfecto. Esto me gusta. Ah, oh, lo han pillado. Vale, ok, pues nada, nos movilizamos fuera de aquí. Uh, vale, esto está bien. Se ha visto a un dragón. Vale, voy a llevarme este ejército hacia el norte. Aquí y conquistaremos eso Vale, esto hemos mejorado Comercio Uy, no puede ser comercio Costa acción del héroe, mira, mira Vale Y aquí Vagas que tenemos Ah bueno, la propia guarnición de vagar, vale, vamos a construir la propia guarnición de vagar por 680 ¿Qué? dos turnos, vale, bueno bien, bien esta, son dos buenos turnos, vale, con Imrik vamos a ir bajando hasta aquí y vamos a sediar la torre dorada vale, vale, vale que, tenemos que hacer movimientos. Vale, bueno, Nagaron al fin y al cabo, son sus tierras allí en, en el norte de nosotros, ya súper lejos. Eso, vale. ¿Quién queda por moverse? Vale, vamos a movernos por aquí para visualizar qué hay en este lado. Vale, ok, nada. Oh. Vale, pues nada, siguiente turno para adelante y ya está. Es eso. Poco a poco no podemos hacer mucho más. Y ya está. Hay que ir generando ingresos para conseguir colonizar campamentos. Y ya está. Uh, facción destruida. Está bien. Vale. Jaraef. Vale, bien. No nos atacan. ¡Ojo! Manada de guerra. Entrar en... Vale, pues entramos en guerra en el bando de un aliado y los apoyamos. Los arqueros de Oreon, eso, que no me salía. Pasa por ahí arriba. Uh, uh, uh, ¿Dónde es esto? Uf, Ivotec. Peligro, ¿eh? Peligro con eso. Vale, vamos a salir de eso, eres. A ver si podemos conseguir dinero de aquí, buscar en ruinas. Ojo. Los ancestros dejaron grandes cúmulos de poder por todo el mundo, para que más... Sus más fieles sirvientes lo utilizaran. Para evitar que dicho poder cayese en manos equivocadas, colocaron sortilegios y cerraduras criptográficas. Se ha ido por las cerraduras arcanas, perduran. Para acceder al tesoro, resolver el cerradijo. La soledad siempre se anhela. ¿What? Ah, por parejas, este y este, este y este, este y este, este y este, pues este... La E Azul Vale, se celebra. Ojo, 40 fragmentos de, molen, de monolito, eh. Oh, perfecto. Y ahora, una vez hacemos a esto, podemos colonizar? colonizar. Ah, no, porque sí, no es este turno. Vale, que te lo compro. Vale, Torre Negra. ¿Podemos subir la Torre Negra? Me gasto toda la pasta en la Torre Negra. Está feo eso, ¿eh? Vale. Encuentro con un dragón. Vale. A ver, Imrik, hijo mío. Habrá que avanzar hacia allá. Aliente ejército tiene este, señor. Vale. Vale vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale Ok, pues no vamos a gastar dinero creo yo, eh. Espera, por aquí ha salido alguno de... ...manada de estas, no. Dios, es que menos 15 aquí, ¿tú? hay que plantar una plaza pero corriendo. Vale, vamos a movilizarnos... Porque es de chiste esto. Menos 14, tú, fíjate el cambio de... de o sea, es tan, tan, tan, tan, tan polarizado. Es horroroso. Ah, vale, es una, de la, una batalla. Ok. Vale, pues nada, con esto... Vamos a pasar turno. Uh, sí, nada, y este tiene, está viendo lo que tiene que ver, así que siguiente... Ya esto, Sí, esto lo sabemos, pero lo omitimos a drede. Uh. Rebelión inminente, ¿dónde? A Es que no puedo reclutar aquí un señor. Me, me lo queda. O sea, la rebelión que ocurra y ya está, ¿sabes? Estoy aquí... es un pueblo que tengo aquí aislado, ha salido a la rebelión, OK. Pero ya fuera de eso... Confederación... Vale... Tlaqua, Nagarón... Vale, vale, vale, vale, vale, vale... Hagraef... Vale, vale. vale, no nos han atacado... Perfecto... Me gusta... Es que eso es un... Saqueo... Uy... Ahora sí que vamos a ir a por ti... ¿Dónde estás saqueando? Vale, Joatec. Vale. Colonizamos esto, sí. Vale, perfecto. Pues ¿Vamos a reclutar? No. No, pues no vamos a reclutar porque no podemos reclutar. Pero, ojo. Vale, tampoco hay dinero para plantar nada. La torre negra de Arkham. Vale, vamos a plantar aquí y así. El, ah, no. No hay ni para la, No hay dinero ni para la plaza. Que nos detengan. Vale. Vale, ok, pues nada, continuamos bajando con. con el ejército de Imrik. Vamos a acercarnos hacia la torre dorada. qué lento se mueve. Vale. Podemos asaltar Guarnición. Asegurar influencia. No, para nada. Uf, mucho caos hay aquí eh Vale, nada, nada Vamos a dejarlo pasar uh, Vale, me, me gusta Me gusta que vengan para acá Vale eh, Vale, siguiente uh, Vale Dame los ingresos Dame los ingresos Tasa impositiva, sí y entrará en vigor en el siguiente turno, con lo que veremos a ver todo lo que generamos. Eh... Vale, aquí van a salir muchos ingresos. Tenemos, tendremos que asegurar esto, pero bueno. Esperemos que no nos asedien y que podamos protegernos dentro de poco. Que podamos hacer algún movimiento con los ejércitos. Bajar con este ejército del norte hacia acá, a lo mejor... Que tienen más fuerza y reventar esto de aquí. No, me parece mal hacer el intercambio. Vale, en el próximo turno hacemos eso. Vamos con este ejército hacia el norte y con este bajamos hacia acá. Uh, uh, uh. Derrota decisiva. Bajas altas. O sea, tenemos súper poca posibilidad de vencer. O sea, un ejército tocho, ¿eh? No tenemos... Tenemos muralla. Bueno, si tenemos muralla, defendemos a muerte, ¿no? Si sí, tenemos murallas, defendemos. yo creo que no Que será campo abierto Que no tendremos muro Ah, pues sí que tenemos muro ¿Y cómo, y cómo nos van a derrotar? Lanzas siniestras Esto es una unidad básica, ¿no? 30 de armadura, 3000 de vida Nosotros tenemos más armadura Claro, pero el, pro, el problema son estos de aquí que tienen la ballesta, tienen... Eh, luego, bueno, se pueden cambiar cuerpo a cuerpo. Y, y luego tienen el, el héroe, que ese es el que nos va... A, que además va en dragón este señor. O sea que... Vale, va a estar complicado. Bueno, veremos cómo lo podemos solucionar. Ante todo, combatir. Eso es importante siempre. Hay que defender el reino de todo peligro. Hombre, yo creo que puede ser un punto de inflexión, eh Si conseguimos gracias a la guarnición aguantar todo Dios, cuánta torre, tú ¿Qué tenemos aquí? Vale, voy a hacer un grupo con esto Otro grupo con esto y ese Señora, que usted es arquera Si no me equivoco. Sí, es ese, ese, arquera. Por favor. Vale, iniciamos batalla. De hecho, me la, me la voy a seleccionar y ya está. Muévete, muévete, muévete, muévete. Odio que pasen esas cosas, pero bueno. ¿No llegamos? No, no lleva Vale Venga, daños ahí al tope Disparad Venga, la princesa Necesitamos que haga un montón de daño Vosotros Aquí, aquí, aquí. Los, los, al fin y al cabo Todos aquellos que van escudados Como que me dan un poquito igual Pero si podemos quitarnos de medio Sus unidades de proyectil asesinas pff, Mejor que mejor Vale, vale, vale, vale, vale, vale Vale, perfecto, perfecto, perfecto, eso es Unidades que vayan a ser más o menos tochas o nos vayan a poner en problemas, si nos las podemos quitar, mejor. Vale, vale, vale, vale, vale. No, no, no. Vosotros aquí. Se va a comer un pelotazo, pero otra cosa no vamos a poder hacer. Vale. Ojo, ojo, aquí, doña con urgencia. Vale, vale, perfecto. Vale, ahí, ahí está bien. Vale, las flechas de esta mujer llegan, perfecto. Eh, vale, vamos a activar el cuerpo a cuerpo aquí Mejor Ah, bueno, pues vamos a cruzar al otro lado Vale, vale, vale, me parece bien Vale Uf, Aquí están ya desembarcando mucha peña Bueno, lo que se pueda, se pudo y ya está. Eh, venga, esos daños ahí. Prefiero enfocarme aquí, en este costado, que no en otro lado. Y, y nuestra arquera parece que no llega a disparar ahí. No lo sé. O al menos le está costando. Venga esa princesa, vamos. Vale, bueno, aquí está. les hemos hecho un montón de daño, ¿eh? Venga, a ver si nos podemos bajar ese dragón. Al menos está perdiendo moral, ¿eh? Y eso me gusta. Aquí parece que más o menos estamos consiguiendo aguantar. Vale. Encararse hacia el otro lado. Exacto, exacto, exacto, exacto. Y matar a los usuarios. disparanlos, disparan, los disparan, disparan. ¡Wow! Oh, ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Qué bien, ¡Uh! Se protegen, ¿eh? ¿Son capaces de protegerse? Sí. Vale, venga. Venga esos daños ahí. ¡Ah, no! No es que se protejan, es que es el bufo de los elfos oscuros. Uh. Mm, ya nos empezamos a retirar, eh. Malo. Eso es muy malo. Les duró mucho el buffo. No tengo ninguna manera de chequear cuánto les va a durar. O cómo lo llevan de cargado. Escúchame, el mapa está súper guapo, ¿eh? Vale. Venga, venga, venga la princesa sus daños. Uf, qué va. Está, es difícil, eh. Está muy, muy, muy cheta este hombre. Venga, aguantar. aquí. Okay. venga. Reventar el lago de los arcos. Pues que la... Bueno, yo qué sé, que la princesa no tenga ninguna habilidad, pues es un poco doloroso. Vengan los arqueros ahí. Feo, me parece. Uh, uh, uh, uh. Si sí, lo conseguimos matar Es que esta mujer está aquí tirando flechas a muerte Venga Toda tuya Que la tienes volando Pégale en el pecho ja, mía ¡Ojo! ¿Ah? Falló Madre que te trajo No, sí que tiene tiro, venga Dispara Tiene una cadencia de disparo súper corta, ¿no? ¡Jo! Venga ahí. Y... Todos los daños que se puedan hacer se hacen y ya está. Vale, vale, vale. Venga. Ahí, eso es, poquito a poquito. Buenas flechas. Daño sufrido. Está bien. Ni tan mal. Esto será cuando carguemos con, con las lanzas, lo reventaremos. Vale, bueno, está sufriendo daño, eh. está sufriendo daño, está muy bien. Eh, eh, eh. Vale. vale, si nos reagrupamos, nos reagrupamos. A lo que nos interesa, Vale, ¿podemos o qué? Venga. Lo que me interesa es literalmente matar aquí a su señor. Venga, venga, venga. A palos. Reventando. Hay que molerlo. Mejor tiro no has tenido en la vida. Ya te puedes gastar todas las flechas, hija mía. Venga, rompele el pecho al dragón. Vamos, vamos. No puedes perder la moral ahora, no. Vale, bueno, oye Conseguimos aguantar, hicimos bastante daño Han tenido bajas en unidades importantes Me gusta Nosotros éramos un reducto de Basurilla Porque no tiene otro nombre Era todo unidades básicas, tampoco había nada Pero bueno, bien, bien, bien, bien Está bien 300 bajas, ¿eh? 300 bajas. Está muy bien. 279 y 120 hacen casi unos 400 y pico. De hecho, lo perdemos todo. Vale. 556. Vale. Ok. Vale, esto lo vamos a simular. My porque no hay razón de ser campamento oculto vale, nos han saqueado vale, vale saqueo, vale podemos vale, a la pirámide negra vosotros por el momento nos vamos a quedar aquí la llenura de los colmillos. Vamos a construir la aldea por lo menos. En vagar, ¿qué podemos meter? Vale, vamos a meter el pozo de pies preciosas. Y ahora bajaremos más hacia el sur. Ahora bien, vamos a atacar la torre dorada. Sí, vamos a tiempo. Está mirando el capítulo. Lo que nos estaba durando. Autoresolución. Venga, vamos a disfrutarla. Vamos a pasarlo bien. Estos 6, 8 minutos que nos quedan de capítulo, vamos a disfrutar. ¡Pu! Con toda la razón del mundo. Es que va a ser pasar con los dragones. ¡Pu! Y a tu casa. Porque además el bufo que les da rica a los dragones es. Bueno. De otro. de otro planeta. No, y desplegamos tal cual, ¿eh? Con toda la calma, en línea, vamos para adelante. Y los pasamos por encima. Comenzamos el despliegue, sí. Con la magia que haya. ¡Oh! Tienen que ser grupos distintos. Eso está feo. Vale, vamos a poner pues entonces a estos dos en el mismo grupo. Bueno, en verdad no. Vale, y vamos a poner ahora sí a estos en el mismo grupo. Vamos a intercalar y vamos a... Uf. Vale. Esto va a ser el grupo 6, perfecto. De hecho no, esto va a ser el grupo 7, menos mal. Y ahora es. Esto aquí. Uy, no. es esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vale. Y es. Leones. Leones. Leones. Vale. Bueno. Me sirve. Vale, y estamos todos, ¿no? Vale, vamos a meter el grupo 1 por aquí Perfecto Vale, grupo 6, avanzamos Vale, grupo 7 Vale, el grupo 1 lo vamos metiendo por aquí El grupo 3 hasta aquí El 4 aquí en medio El 5, vamos para adelante Invocamos los vientos arcanos ya Perfecto, nos vamos moviendo ¿no? Prepárense, porque lo vamos a pasar muy bien todos juntos. Tiene, tiene, bueno, tiene bastante rango. Vale. Vale Vale, Inric Oye, pues... Se me cuida usted un poquito Valiente brutalidad. Pero valiente brutalidad. Y bueno. Y el resto, pues ya vamos viendo, ¿no? Sí, según aparezcan, vamos tirando. Madre mía, qué destrozo, tú. No, es que no voy a tirar esto. Su señor no ha caído aún en combate. No. No, no, no. no. Direct me, fold one. Noble. Together. Quickly now. Oh, la llamarada de Ingrid! Vale, vale, vale. Vamos a meter el estallido aquí. Oh, qué bien calculado, por Dios. Qué bien calculado, por Dios. Bien, ahí estamos. Perfecto. A tirar esto aquí, vale. Nah, y caen, perfecto. Nah, el noble con el águila es maravilloso. Nah, ya han caído todos. Perfecto. Nah, qué bonito, tú. Qué despliegue de medios, qué cantidad de fuego por todos lados. Me encanta este ejército. Es que es una pasada. Por la maga se ha hinchado, ¿eh? Entre el vórtice, luego la calavera ardiente. Nada, es una locura. Es una locura. Y eso que, digamos, el grupo de asalto normal de... De, de, de, de unidades terrestres nos... nos gran cosa, eh. habría que cambiar esto por guardia del mar de Lothurn, etcétera, pero fuera de eso a lo mejor poner eh, en vez de los leones blancos pues la, la guardia de gracia uh. vale, vamos a tomar y ocupar que al fin y al cabo el oro lo necesitamos torre dorada vamos a reconstruir por 350 me sirve y además vamos a plantar aquí los fragmentos del monolito. Uh, esto está bien, ¿eh? Vale. En cinco turnos lo defenderemos. ¿Qué ha subido de nivel? Uh, el noble. Bien. Vale. Oh, oh, oh, oh. Pues aparte de esto, ¿qué te voy a poner? Este... Ah, no. Lo tienes todo. Este lo tiene todo, todo, todo. Voy a ponerle liderazgo, pero... Pff, es tontería porque este se tira ahí a muerte y... Bueno, no sé. Vale, esto no lo vamos a mover de aquí. Tardaremos un poquito más en mover. Eh eh, ¡Eh, eh, por qué? Vale, vamos a apurar aquí hasta el borde y ya está. Vale, ¿quién no se ha movido? Vale, me lo esperaba. ¿A saltar unidades? No. No estamos para gastar dineros Vamos a dejarlo por aquí Vamos a enviarlo, sí, a esta zona A ver que por lo menos nos vigile A ver si desde aquí, desde el sur, viene alguien Pero... Uh, la han entrado rompiendo aquí bastante fuerte, eh Jugatec La vamos a dar por perdida, ¿vale? O sea, lo tenemos más claro agua Así que, nada, con todo esto Vamos a simular turno Vamos a ver en qué momento o en qué punto Nos encontramos Y a partir de ahí avanzaremos Dejaremos lo que quede para el siguiente capítulo y cerraremos el capítulo de hoy. Así que nada, bueno, vamos adelantando. Recordad, lo de siempre, seguidnos en Twitter. ¡Uh, confederación! Vamos, Nagaron ha absorbido Hagraef, entonces, ¿no? Creo que sí. Ahora deberá desaparecer de aquí. Lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kiwi como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También, recordar seguidnos en Twitch...